Estoy desecha, imagínense, mi sobrina la bebé anda con un vegetal. Pues con esos tipos que consumen todo tipo de hierba Si eso es un vegetariano, un vegano, esa cosa ¿Qué tal la niña termine por ahí en la calle drogándose y vendiendo incienso? No, y es una bebé, apenas tiene 43 años, Rosita Señora, los veganos no viven de pasto ni tampoco son fanáticos. Los veganos son ciudadanos que han tomado la decisión de llevar un estilo de vida acorde con su convicción de que todos los seres sintientes merecen ser respetados. Un vegano se ha preguntado por la procedencia de los productos de consumo diario. Ha reflexionado acerca del sufrimiento y sacrificio de billones de animales que cada año son explotados en las industrias de producción de alimentos y en otras como la farmacéutica cosmética, textil y del entretenimiento y ha decidido hacer algo al respecto. ¡Ja! ¿En serio son tan juiciosos y tan estudiosos? Porque a mí me habían dicho que esos tipos andan en harapos consumiendo todo tipo de hierbas. Señora, es gente común y corriente. Bueno, hasta no ver no creer, mi sobrina me invitó y voy a ir a vigilarla porque yo no voy a permitir que la niña ande por ahí como una libertina con un vegetatista de estos que hasta peligroso debe ser. Los veganos son pacifistas que promueven una relación de igualdad y respeto hacia los demás animales. Por eso se alimentan de la inmensa variedad de comida que brinda el reino vegetal. Visten con ropa y zapatos hechos con fibras vegetales y sintéticas. No utilizan productos de aseo o cosméticos que hayan sido experimentados en animales. Nunca asisten a espectáculos o exhibiciones con animales no humanos y, en general, Evitan patrocinar o participar en cualquier tipo de negocio que implique confinamiento, maltrato, esclavitud o sacrificio de animales. El veganismo es una opción de vida que por razones éticas pretende liberar de la explotación ejercida por los humanos a todo ser sintiente. Rosita, no te imaginas, conocí al novio de mi sobrina y a sus amigos, no, unos muchachos queridos, estudiosos, rosados, bien alimentados, nada de pálidos. Hoy vienen a almorzar. Bueno, te invito, pero no vas a venir con chaqueta de cuero y a pedir costillas ni chicharronas. Toda esa carnita se queda en la vaquita. En mi casa nunca más se vuelve a comer a un animal. Ay, Rosita, los muchachos son otra cosa. Bueno, bueno, te espero. Los animales no son cosas, son seres que sienten y por eso debemos respetarlos y protegerlos.